Bom bueno, dia, e... Boa tarde. Sim. Quería contarles que no es Quería esta presentación primero, que para que algunas no, no, no, no es una presentación técnica de cómo funciona. O sea, no no una presentación técnica sobre, sobre el funcionamiento de la red el funcionamiento y de la constelación. De la red, de la y más bien, contarles que contar está interesado a cuál cuáles son las preocupaciones, AISO, que, sus preocupaciones que, que tienen, las y las oportunidades que vemos oportunidades para que los que también lo ven con interés se acerquen a ISO para, para, para trabajar con nosotros y analizar juntos el impacto que puede tener hay un paper que se está terminando que tiene en detalle las cosas que voy a presentar ahora ¿no? es un paper que se creó en reuniones con con, Star, con Google, cada uno de los proveedores de, de este servicio este servicio, con consultas a la comunidad, y ahora está en la etapa final eh, y ahora está de publicación, la fase así que lo van a ver publicado pronto. Todo, ver eh, publicado van a poder ver ahí... Más Ahí o menos lo mismo que yo voy a presentar acá, eh, pero el objetivo es que sea que el primer aquí, documento de trabajo para ir profundizando y tener una posición un poco para a eh, más, sólida una formada, posición eh, más sólida y eh, formada, tanto para aprovecharlo tanto para y... y, y Usarlo en los lugares donde realmente es un complemento muy bueno y estar atento a todas las complicaciones que puede traer, no para bloquearlo, sino para tratar de evitar o reducir al máximo el impacto. En ISOC eh, elegimos cada año pocos proyectos, entre 6 y 10, según el año, y, Tratamos de, de concentrarnos sí, en cosas concentrarnos que nos parezcan realmente importantes, que ¿no? que importantes. Y, y esto parece un, un tema más, porque hay habiendo tantos temas interesantes en, Isoc, en Internet, interesantes interesantes lo considera entre en Internet, las ocho o diez cosas más importantes, más importantes para el año. Bueno, eh, Creemos que, que es un cambio muy disruptivo el de, el con satélites de baja. Eh, Muchos aquí usamos eh, servicios aquí usamos un un o operamos servicio satelitales, operamos redes con servicios satelitales. satelitales. Ustedes recuerdan que usaron servicios satelitales que un, un, un, satelitales un a cualquier lugar, eran más de 500 milisegundos. Mil eh, mil hablar mil por teléfono era hacer Skype teléfono, cualquier o cualquier o servicio de voz era esperar. Eh, porque tardaba en, porque en llegar, lo que decíamos, para llegar lo que decíamos y si tratábamos de tener una, una conversación como tenemos habitualmente pensábamos eh, había eh, un tenía, montón de cosas que el delay, que la latencia afectaban delay, a la calidad de la, de, la de, internet, de la experiencia de Internet, que hacían que eh, no fuera tan conveniente, no para, fue internet. Tan conveniente ahora, para Internet. Mucho menos ahora, ¿no? Para gamers, estamos ahora, es directamente imposible. La razón es que... Bueno, los, la razón los, satélites es que que los satélites que usábamos eh, son satélites que estaban a 36 kilómetros. Entonces, para, o sea, para que el satélite vaya a la misma o velocidad de la Tierra, que y y podamos poner de una antena y los satélites en el mismo lugar. El satélite de esa velocidad compensa, no es ocupado por la gravedad de la Tierra, va a la, la, la, la, la, la velocidad la justa la terra, la para no tener que gastar combustible. Tratando de alejarse, pero por otro lado, Va justo a la velocidad que hace que nuestra antena siempre lo vea en el mismo lugar. ¿no? Está perfectamente alineado y en un lugar que no tiene que eh, gastar combustible para reposicionarse. Eh, eso está muy bien, pero son 36.000 kilómetros que tienen que volar un paquete y bajar después para llegar al, al otro punto. Arruina muchísimos servicios de Internet. Esto, obviamente, eh, siempre fue un problema reconocido y se trató desde hace mucho de utilizar satélites más bajos con eh, diferentes éxitos para muchas cosas. Para eh, cosas, funcionan bien. No los satélites ve, se van los satélites más bajo tienen que más rápido. Para más el, más rápido para el, para, el, el hecho de, de estar, para estar más, más cerca de la Tierra escribe más, más la gravedad. Más el hecho de que vayan más, más rápido hace que el satélite se, se mueva. Entonces el satélite va, va a pasar por, por arriba nuestro. Los satélites de orden trabaja están, si lo pudiéramos ver, están moviéndose todo el tiempo. Entonces ahí o hay una antena que se mueve y recibe, o hay antenas que. Que se te llaman Shift Array, que lo que hacen es que, que electrónicamente pueden ir eh, acomodándose, compensando, compensando las fases para que. Eh, tengan la, la ganancia que tienen que tener a medida que se va moviendo el satélite. Y la antena en ese caso puede ser plana, puesta siempre en el mismo lugar y electrónicamente va consiguiendo ese efecto de seguir al satélite. De esa manera, aunque el satélite se mueva, porque está muy bajo, la antena compensa esa movilidad electrónicamente. Esto, como decía antes, se intentó varias veces. No sé si recuerdan en los 90... Se eh, procuró varias veces. No sé si Global Star, Teled, Intentaron, largaron satélites. y por diferentes razones el negocio no funcionó, el servicio funcionaba. Se podía tener internet, los dispositivos móviles eran, no Muchos dispositivos móviles funcionaban. Que funcionan todavía. Pero... Había, Había todavía las antenas, antenas, no, antenas no, no eran tan buenas, no eran tan era costoso buenas. producir eran los, los dispositivos estos dispositivos que van en tierra, construir los, los satélites era costoso, era los largar los, L los, los cohetes los para los poner los satélites en órbita para era mucho eh, más caro el servicio. Casi y todas esas casi cosas todas en los últimos años cosas, se fueron solucionando. Fueron ahora todo el tiempo salen ahora, cohetes al espacio, a, a ser, salieron, 50 50 al espacio tardes, salieron 52 satélites a Starlink. Y están así saliendo todo el tiempo. Y unos días, cierto, días antes, Starlink había mandado otro cohete a con otras cosas, más personas. Es como un una terminal de ahora eh, Ese servicio es algo como un commodity. y es mucho más accesible para la constelación, para constelación poner como los, los esos, pájaros poner los, los satélites enormes ¿no? los cps ahora los EPS, el, servicio starlink, el servicio de starlink el cps sale 500 CPS, dólares CPS, 500 caro, que o es caro, dólares que es, es caro pero es caro. Eh, no, no es 8.000 no o 10.000 como era todas esas cosas saben que ahora, aunque hace de, los intentos anteriores como negocio fracasaron, ahora parece que no van a fracasar. Ahora parece que va a ser una realidad. Si tenemos satélite a 500 kilómetros, 600 kilómetros, 500, 600 kilómetros, decenas de milisegundos, no son cientos de milisegundos. Y muchas comparaciones que han hecho de, de servicio, a veces... As es menor el delay menor la latencia la por la constelación por, por, por, por los satélites que por los caminos es que, esto, que, que tienen que ir de fibra pasando por muchos con routers, en, por en muchos con routers, routers en, en recorridos de fibra que van por carreteras que, y que por tienen por muchos más kilómetros, más kilómetros entonces está dando la, la, la curiosidad entonces, que a veces le ganan a una red terrestre cuando tiene que pasar por varios proveedores en algunas situaciones raras pero hasta termina. funcionando red terrestre hay que prestar atención porque al tener la red en el espacio, las oportunidades y tener costos bajos para desplegar esa red en el espacio, las oportunidades para Internet parecen muy grandes. Esto está actualizado. Eh, muy recientemente, hoy a la mañana, y esos son todos los satélites que están ahora dando vueltas, por supuesto no solamente son los, los, los que usan para internet, hay muchos otros para, para que están más o menos a esa altura, entre 500, 1000, eh, sí. Es hasta 2000 que que se considera 2000 que pues pueden preguntarme la... cualquier cosa sobre satélites bien en profundidad cosas, cosas bien, técnicas, cosas bien técnicas, que técnicas que yo conozco a alguien en la audiencia que, que, una sabe, una mucho audiencia que sabe mucho sobre eso eh, que, que, que, no, que no, estaba marcado que está mercado, sentado ahí está trabaja, sentado está, allí, tiró sus satélites y ya, y todo, ya, y ya no por entonces primero por las oportunidades que ven no veo timer, no pero estoy visualizando me, un timer, me, ¿me, que me Bueno, las oportunidades. Ah, Obviamente para los consumidores finales que un servicio que sea finales finales no muy costoso y, eh, que funcione, y bien, que funcione es bien, es muy eh, obvio. Para, para, para todos muy esos centros comunitarios, bibliotecas, puntos de internet, telecentros que tenemos en nuestra región que a veces los pequeños pueblos o las comunidades no tienen acceso a internet pero van a la iglesia o van al telecentro van a la, a la biblioteca o a la escuela eso es una fantástica solución porque un estado o un vecinos en una red comunitaria pueden pagar el servicio dar conectividad muy fácil algo que antes les costaba mil dólares por mes, ahora les va a costar cien, entonces es una super oportunidad y nos agrega la posibilidad de, de tener eh, con sí, internet, conexiones y servicios. Eh, con, con adicional a lo que tenemos ahora ¿no? para las es, es para muy conveniente la muy las preocupaciones, importante. bueno eh, todavía no son sostenibles Ainda estas empresas no sabemos si ese va a ser no el precio que se, que se va a mantener no eh, no si eh, sería bueno que sea accesible sería porque no porque está subsidiado y quieren romper el mercado sino porque es algo que funciona así como negocio no generar más expectativas solo para ser primeros y ocupar primeros lugar ocupar en, en el espacio eh, y y re, relacionado con eso, que eh, como comunidad internacional estar atentos a que pueda haber o que debería haber muchos otros casos de éxito como el de Starlink para que haya competencias y no en el espacio y estar atentos a los casos donde es la solución para todos los problemas y, y rápidamente se, se despliegan estos servicios y a veces se afectan cosas por actuar rápidamente eh, hay muchas discusiones en temas de, de regulación porque como es nuevo, eh, eh, están eh, todavía acordándose en forma internacional las cosas y para satélites muchas cosas, sí, o casi. todas las cosas se hacen en UIT, pero el miembro de, de UIT es el Estado, entonces el proveedor satelital tiene que negociar con su Estado, que es el que después lo representa en la UIT, pero entonces eh, termina... Y ya aparecen los problemas geopolíticos ahí, porque UIT es una revisión global en la que las decisiones tomamos por, por, los estados, por los gobiernos. ¿no? Los temas de espectro también son un problema en la discusión actualmente y hay que estar. Eh, Atentos, quienes no trabajen en gobiernos que o que colaboren con gobiernos, gobiernos que sean consultores de gobiernos, por un lado, eh, ayudarlos a, a tomar decisiones que permitan aprovecharlos, pero por otro lado, eh, estar seguros que estos operadores van cumpliendo con, con las reglamentaciones, regulaciones y procesos de, de cada país. Hay que estar muy atentos a la responsabilidad que tienen las empresas por todo lo que están tirando al espacio y que en algún momento hay que decomisarlo, hay que apagarlo, hay que correrlo, a dónde van toda esa basura espacial, que, que, que, que la saquen de órbita pero de una forma coordinada para que no afecte a los astrónomos, a, a todos los otros que, que quieren usar esas, esas órbitas. Y como decía, coordinar bien eh, el uso del espectro, porque aunque sea un, un servicio global, que, que está pasando por todos global, lados, cada todos país es la autoridad, autoridad de uso del espectro de ese país. De así que además de tener esa coordinación global, país, tiene que arreglar en la cada, país que que con cada país el eh, uso de las frecuencias. A nivel de, de tecnología, tecnología eh, son eh, aparentemente hasta ahora muy buenas noticias, noticias sin embargo, grosos, bueno, sería bueno... Mas... Eh, por ejemplo, que en la parte de interoperabilidad y estándares abiertos sean respetuosos, eh, si, si es posible compartir infraestructura de alguna forma que, que sean abiertos sus su, su redes y eventualmente tal vez, eh, ya están hablando o sea, de algún tipo de ruteo entre, en, entre órbitas, yo no lo mencioné, pero ya están haciendo ruteo entre satélites, usando láser, en lugares, estos servicios, Bajan el satélite que yo me conecto a un gateway que está bajo el mismo cono del satélite. Sin embargo, hay lugares como la Antártida y las Malvinas, lugares donde no hay gateway cerca, y ahora ya tienen la posibilidad de conectarse por láser uno con otro para llegar al gateway. Que está poco a poco empiezan a formar una red. Ahora no lo hacemos. Eh, y bueno, y los, los temas de privacidad y privacidad, seguridad que estamos siempre preocupados siempre en ISOC, y en hay en muchas Isoc, incertidumbres, muchas ¿no? Para eso es este paper. Como hay muchas incertidumbres, todos estamos aprendiendo y siguiéndolo con curiosidad, pero a la vez vemos que impacta en muchísimas cosas, en regulación, en temas técnicos, en coordinación entre las empresas. Hay que estar atentos a que no se forme un monopolio o un oligopolio. Eh, es que in nos interesa que... Eh, más gente conozca que más sobre esto que está ocurriendo y que se acerquen a ISOC si que tienen comentarios si o, o alguna posición. Eh, posición. esto lo voy a pasar muy rápido Nos hicimos el análisis, rápido de impacto, de análisis de impacto de un usamos una herramienta, usamos, usamos eh, una herramienta de que desarrollamos en ISOC que llamamos IWN que es a las características críticas de, las las de características internet tratamos de ver cómo afectan, afectan las cosas, no lo voy a pasar ahora no lo voy a explicar porque prefiero dedicar tiempo a las preguntas eh, Creo que es sí, el momento de preguntas. preguntas. Así de nuevo, que ahora, con, la preguntas. con la ayuda Gustavo, de mi Gustavo, a Gustavo la que, voy a contestar las que preguntas que Buenas tardes, Wesley de Paraguay. Muy buena la presentación, Cristian. Una pregunta de punto de vista de, de ISO. Sabemos que la mayoría de los ISPs obviamente tienen trabajado para la inclusión digital en los países de nuestra región. Entonces, ¿crees tú, bajo el punto de vista de ISO, que esa clase de satélite de baja órbita pueda así dar una flexibilidad para que las personas que todavía no pueden ser conectadas, sabemos que hay muchas dificultades en lugares que son alejados, que no hay disponibilidad de fibra óptica, no ¿es que esa sea la solución? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál? en un escenario imaginario que un determinado país prohíba que estos satélites puedan operar allí, ¿cómo actuaría ISOC en esa cuestión? Voy a empezar por la segunda pregunta. En realidad nosotros no, no actuamos ni, ni, ni a favor ni en contra de los países. Nuestra responsabilidad es con Internet. Entonces no, no vamos a tomar posición con Internet. Ni siquiera tomamos posición sobre eh, con la conveniencia de promover una tecnología como esta. Nosotros vemos que es algo que se va con atención. Porque, por ejemplo, porque para conectar eso, a los no conectados en esos lugares no aislados donde hay a veces pequeños ISPs pero que no pueden hacer tanto ISPs, esfuerzo para no llegar no a, a algunos lugares, lugares eso parece una solución locales, simple. tal vez para esos lugares, lugares tan aislados el, costo, isolados, es alto, y el ISP, costo es alto pero para un ISP tal vez pueden encontrar la forma de aprovecharlo y compartirlo ahí la creatividad que tienen los pequeños ISPs pueden hacer de esto una herramienta fantástica no quiero que, una que, que, que, que, que no el que mensaje eh, sea, ISOC apoya los servicios, servicios de satélites de, de baja porque son buenos para los que son no, no es pessoa. eso, este es un eh, tema no que nos parece eso. que tiene impacto nos preocupa mucho, pero vemos oportunidades de la primera pregunta. Eu, eu, eu, eu, eu vou fazer uma vou fazer pergunta uma que, na pergunta verdade, é mais uma, que, verdade, uma provocação para reflexão. Para reflexão. É, a a engano, expirou em 2020, 2020, final de 2020, 2020 um adrefe de, de RFC, RFC onde ela acabou se inspirando porque ela por, focava em roteamento em baseado, em, baseado performance, em performance, latência, perda de em pacote, e, ou, seja, e, ou, um, ou seja, um complemento para o BGP, para que a gente pudesse fazer isso. Na minha cabeça isso tem tudo a ver porque porque vai chegar porque no ponto que vai, em que vai você para sair, sair do da Venezuela, da Venezuela pra chegar pra em Miami, vai chegar em Miami vai ser mais, mais, mais fácil que, que você vá por satélite mais, e mais, mais rápido mas vai ter uma limitação de banda, de banda. então, então como, como será que será que nós estamos, estamos eu estamos eu sinceramente não me sinto preparado para lidar com esse tipo de roteamento mesmo origem mesmo que destino protocolo diferente indo por aqui indo por lá É, esse, é um esse é um ponto. E complementarmente, e complementarmente a, isso, a esse, temos um negócio, temos um negócio chamado, chamado Software de, de, defined, de defined One, one ou, que cada um de nós tem no bolso uma pecinha, uma pecinha que vai, que vai que escolher, ter que escolher se, se vai pelo satélite, satélite ou se vai pela, se rede, vai pela de rede de celular, celular. E também me assusta e um pouco isso do, ponto, do ponto, de técnico, ponto de vista técnico, quanto isso quanto vai ser complicado. Eh, no es una pregunta, es una colocación me, no, no me, no me comentarios de Voy a contestar no, otra vez la vez, segunda. Vez la vez. Primero, la primera, puede, ser puede ser complicado, pero es un, complicado un tema complicado para la definición de los protocolos y la solución la técnica la que, la técnica que se hace en el IETF y encontrarán solución a esos desafíos técnicos. Con respecto a la primera pregunta, ese grupo de trabajo que se discontinuó, hubo un... Eh, un BOF, eh, en el IETF, un anterior, y el IETF anterior que se está creando ahora, está un grupo de trabajo ahora, DSB, creo que TSB, que justamente ese DSB retoma DSB ese problema, una red, en, en ese problema, se problema se de una red en la que los casos desaparecen y aparecen, en, y en caso de los medios, o va a ser el caso de un 5G los, los dos autos que van conectando y desconectando. Vuelve a ser una necesidad solucionar el problema de, de una red que va cambiando todo el tiempo. Que había desaparecido con la finera, pero ahora vuelve. Y ese grupo de trabajo está ahora justamente armando el charter. es un muy buen momento para meterse en la lista y proponer casos si faltara alguno no recuerdo exactamente el nombre del grupo, algo parecido a TSB. No, nombre si bien un de anterior. Obrigado, obrigado. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Hay más alguna pregunta? La Christian, En la sala, en la virtual, ¿no? Nada más. Bien, perfecto. le pedimos Cristian, muchísimas gracias, un aplauso para él. Palmas para Christian.